Hola, Por fin estoy de vuelta. Bueno, es que siempre digo lo mismo, pero es como que al final se me va atrasando la hora de grabar y siempre acabo haciéndolo pues ya cuando ha pasado mucho tiempo, desde la última vez. He pensado en traeros un vlog después de esto para estar así grabando, que me apetece. La verdad lo he hecho de menos. Así que eso. Bueno, hoy, eh, como habréis oído en la descripción del vídeo, os traigo un haul de shin que tengo muchísimas ganas de enseñaros, en plan las cosas que me han llegado, porque eh, he hecho un vídeo desde mi punto de vista bastante guay me ha gustado muchísimo todo y me ha sorprendido muchísimo la calidad porque he notado como eh, una mejoría bastante grande desde que empecé a colaborar con el Shein hasta ahora me han dado 15 cosas así que os voy a dejar eh, abajo el código de descuento que me han dado para vosotros y también el link a todas las prendas o el código en plan la referencia así que eso, y antes de nada voy a eh, hacer la miniatura porque luego se me olvida y estoy aquí sin miniatura así que mmm, vamos a ir Vale, bueno, pues empezamos. Esta vez me he probado todo, así que ya puedo deciros con eh, total sinceridad y en plan, como saliendo 100% que me gusta o no, pues, pues mi opinión. Empiezo por lo que yo he puesto, como os he dicho, que lo primero es este jersey que me encanta, o sea, lo vi en la página de Mod. En plan, es el típico jersey oversize, súper calentito y en plan, la tela súper gustosa. Que al final te acabas poniendo con muchísimas cosas, en plan, no sabes qué ponerte eh, para ir a la uni pues está, esto. Yo de hecho hoy, eh, ahora quedo con mis amigos y después tenemos cena y tal, y voy a ir a ese vestido. O sea, es que me parece un jersey súper versátil y súper cómodo y calentito, que es muy importante, porque aquí estamos a 2 de abril y ayer nevó y abandonizó. O sea que mmm, todavía lo voy a utilizar bastante. Que es una pena, porque mmm, después me pido muchísimas cosas de verano como vais a ver, y de primavera, y luego al final me acabo poniendo soda de invierno. Así que, eso. Y además, yo soy muy friolera y no, no me gusta nada, nada, nada, pasar frío. Después, la segunda cosa es la camisa, que eh, ya sabéis que este tipo de camisas se están llevando un montón. Ahora, que es la típica camisa esta de pues de babero, ¿no? En plan de las típicas de bebés, pues eso, se están llevando muchísimo y la mía también es de Sheen. No me la he probado como lo que es la camisa en sí, así que os lo voy a enseñar porque yo no lo voy a utilizar como una camisa así, porque no sé, no me gusta ir como con una camisa sin más, o sea, si llevo una camisa tengo que llevar por encima pues un jersey o un chaleco o algo entonces pues eso, pero por debajo me gusta un montón y me gusta así sin sacar el cuello porque no estoy muy acostumbrada a este tipo de camisas entonces me parece como un poco exagerado todavía, pero así por debajo es como que... Mmm... y después los pantalones que llevo son, bueno, estos que son de un tono como blanco roto y la verdad es que es una maravilla os estoy encantada. tanto el jersey como los pantalones son de la sección Mopt quedan así me quedan un poco grandes la verdad y bueno que además son súper cómodos y eso me tiran un poco grandes pero la verdad es que no me importa porque siempre me compro los pantalones un pelín más grandes o sea me parece que favorece más yo creo que es por modas porque antes lo llevamos todo pegadísimo y ahora se lleva todo ancho pero bueno eso vale voy a seguir eh... voy a empezar con lo que es un poco más de calle y después ya me meto a lo de fiesta vale entonces, me he cogido estos pantalones, que son los típicos pantalones cargo que también se están llevando muchísimo. Y no sé, la verdad es que creo que no me pegan mucho porque tengo como otro estilo. Pero también de vez en cuando me gusta ponerme este tipo de prendas, que es como que me parece que dan muchísimo rollo al outfit. Así que eso. Es que tampoco tengo mucho más que comentar. Son súper anchos y súper grandes. De hecho, son demasiado grandes porque me quedan, me quedan enormes. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es, en vez de llevarlos... O sea, estos en sí son de tiro alto... Pero cuando me quedan muy grandes, pues se me bajan hasta la cadera. Entonces voy a utilizarlas como si fueran de tiro bajo. Que también se llevan muchísimo los de tiro bajo. Y me encantan los pantalones de tiro bajo. Así que eso. Y aunque me queden súper súper oversized, pues la verdad es que me da igual. Muy guays, la verdad. Después también me pedí esta falda que eh, se están llevando muchísimo otra vez. Hace unos años se llevaban, pues eh, están arrasando otra vez. Esta vez ahora, yo de hecho la vi y la quise. Pero dije, bueno, voy a hacer una colaboración así que... Oye, mira si la tienen. Y me han esta que era prácticamente igual... Que es de mod también y no sé, es muy guay. También me tira un pelín a grande, pero no sé. O sea, la verdad es que prefiero que me tira grande que pequeño. Porque siempre si te tira grande pues tiene arreglo y si te tira pequeño pues no, no tanto. Así que eso. Y eh, está muy guay porque tiene una pequeña abertura aquí en el medio. Y eso, de verdad que estas faldas llevan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora os voy a enseñar cosas que he pedido pero que no son para mí, ¿vale? Que son cuatro prendas. Bueno, la primera no os puede puedo enseñar porque no la tengo yo. Pero bueno, os voy a dejar eh, una foto de... De cómo eran en la web. La verdad es que eh, quedan súper bien. Y no nos esperábamos para nada. Que, que fueron a ser tan guays. Y a mí por lo menos me han encantado cómo le quedan. Y después te vi estos tres vestidos. Que tampoco son para mí. Pero eh, que voy a robar de vez en cuando. <risas> os enseño el primero. Este que es para mi amona. Bueno mi amona es eh, abuela. En euskera, vale. Y es para ella. No sé si os dejaré el try and haul. Porque me lo probé. Pero como que realmente tampoco me queda como le queda a ella. sabéis. Entonces no sé qué deciros. Pero bueno. También es de la sección mod. Y es un vestido blanco así, que es muy del de ruido de mi amona y le pega muchísimo y tiene aquí como un cinturón, no sé, la verdad es que es una monada y ese yo obviamente no me lo pondría porque no es nada de mi estilo, pero a mi mona le veo muchísimo con él y creo que le va a encantar y eso, ya os comentaré si lo tiro para entonces. Es que me estoy mirando por si me han echado los dientes con labios, que cuando te los pintas de rojo suele pasar. Que es muy mono vaya, y o esa talla S. Y después eh, pedí estos dos vestidos para mi mamá, que eh, le gustaron muchísimo en la web y la verdad es que son una monada. Y también se los voy a robar de vez en cuando. El primero es este, que es un vestido largo de eh, manga larguita también. Pero que bueno, que te puedes remangar un poquito así en manga francesa, que mi, mi mamá hace ese tipo de cosas y le sienten de maravilla. Tiene cotepico escote pico con unos botoncitos, el color es así como color, bueno, flores de color mostaza, rojo y negro también. Y eso es así largo. La única pega que le sacamos a este vestido, que creo que se va a, a quitar, ¿vale? Pero es que tiene muchísima electricidad estática. Es que no se va a apreciar en cámara, pero bueno, sí, es que de hecho se me está yendo el pelo. Pero eh, nunca había tenido una prenda con tanta electricidad estática. Yo espero que cuando lo lavemos pues como que se vaya. Pero no lo sé. Eh, es como que tú te lo pones y en vez de quedarte ancho te queda pegado porque se te pega. Es muy raro. Yo creo que, que se le pasará. Y después el otro vestido que eh, le pedí a mi mamá es este. Es de un tono caldera y la tela es así como de camiseta. Y también es una monada. Me parece un vestido súper fijito. Y, y le sienta genial a mi mamá, la verdad. No sé. Muy guay y es también de moto. Vale, sigo por eh, el único bikini que me he pedido vale y después ya pasamos a las cosas como más de fiesta. Vale, me he pedido este bikini que eh, más que por el bikini lo he pedido realmente por el vestido. vale El bikini es este que es muy guay. La parte de abajo no me gusta mucho porque es más braga y a mí me gusta que sea un poco más estrecha. Para verano porque si no es que se quedan con muchas marcas porque al final tengo como partes de abajo súper diferentes y no me gusta que sea tan ancho porque al final luego eh, pues me acaba dejando mucha marca y yo de este estilo la verdad es que no utilizo pero bueno el estampado es súper mono la verdad y la parte de arriba eh, es triángulo normal que a mí eh, la verdad es que eh, es el más básico pero es que es el que más me gusta porque... Um, por mi tipo de cuerpo creo que es el que mejor me sienta, pero no sé, eso que es muy mono la verdad. Y después es que venía con este vestido que para cuando esté en mi pueblo, en plan pues para bajar la cara y tal, que tienes un ratito andando pero son cinco minutos, entonces tampoco te vas a preparar ahí un montón, pero te quieres poner algo para no ir en bikini, pues es que este vestido me parece ideal porque es así como transparente y el cuello es así halter y las tiras del cuello son como eh, de tela de bikini, pero luego el resto... No sé, es que es como... no sé cómo no sé qué es esta tela, chicos. En este vídeo se me está haciendo muy complicado decir las telas. Ah, y lo más guay es que es largo, largo y que tiene una abertura súper, súper alta. Vale, y ahora ya pasamos a las cosas que son como más... de fiesta. Voy a empezar por eh, algo que realmente creo que mm, seamos enteros y creo que no voy a poner nunca. Y es esto. Vale, ¿por qué no me lo voy a poner? Porque eh, me parece un conjuntazo, pero... Chicos, a vosotros no sé, pero a mí desde luego que a este tipo de eventos no me invitan Bueno, la verdad es que me, me quedaba como una cosa por pedir Y dije, bueno, mira, de entre las 10.000 cosas que tengo guardadas en favoritos mmm, No voy a coger ninguna porque se me hace muy difícil Así que voy a empezar desde el principio y voy a coger algo así como súper extravagante Que no pagaría con mi dinero, pero que me gustaría tener en mi armario, ¿vale? Y me encontré con este conjunto, que es un conjuntazo Vale, este es solo la parte de, de arriba es un conjunto, ¿vale? De camisa y pantalón. Y bueno, es que no sabéis lo guay que es, el color y todo. Es un color muy bonito, blanco azul muy bonito. Pero en este azul elegante, ¿sabéis? Bueno, la parte de arriba es así. La tela eh, se asimila a la seda. Obviamente no es seda, pero se asimila, ¿vale? Y eso. Es escote pico. A mí lo único, me queda muy muy largo el pico. Entonces, eh, si me lo pusiera, mm. tendría que o cerrarme esto o echármelo como muy para atrás y luego llevar un top en cero, así, bueno, pues por si se ve algo que no pase nada. Y no sé, es súper ancho, pero luego aquí es como un poco más ceñido, no sé, la verdad es que es precioso, o sea, me encanta. Y por detrás es así. Blan. Además, es que este tipo de cosas se llevan muchísimo, pero pero eso, que pues obviamente mm, a la uni no voy a ir así y a Backel Stage, pues tampoco. Y el pantalón es este, que es un típico pantalón así ancho, que no sé, del mismo tono y el mismo, la misma textura y la tela y todo. Y no sé, es que es una pasada, pero es eso que... Vale, después le pedí este top que me encanta y eh, llevaba queriendo tenerlo muchísimo tiempo, pero de esto que no lo encontraba en las tiendas y en Shin siempre lo veía y dije, bueno, ya va siendo hora de tenerlo. Y básicamente es un top eh, con cuello halter Este es como tela de blusa Y es más ancho, más largo Y no sé, es una morada Y me parece un top súper elegante Pues para alguna cena o para salir de fiesta No sé, para tomar algo en verano No sé, me parece genial Y la tela es muy guay pero bueno, es muy gordita Así que eso, me contenta Pasamos a dos vestidos El primero este que es muy guay Es un vestido simétrico con manga larga y es tela de blusa Y no sé, es que el estampado es brutal en plan Me parece un estampado súper veraniego y, y muy guay, la verdad A mí me parece precioso, la verdad Y por último de prendas tenemos este vestido Que me lo pedí un poco así a voleo En plan de a ver qué pasa, en plan a ver si hay suerte Y eh, pensaba que no, que no la iba a tener Pero sorprendentemente la he tenido Y es un vestido que me encanta Que tampoco sé muy bien cuándo me lo voy a poner Porque es eso, que necesito tener Ocasiones elegantes para ponérmelo Pero bueno eh, es un vestido morado, ¿vale? A ver, ¿cómo explico? Es un cuello halter, ¿vale? Y después tiene todo esto es la parte de delante. Pero es un cuello halter que Esto como veis es muy largo Pues es porque esto como que se cae un poco para adelante El típico cuello... Si suene, no es, ¿verdad? No sé cómo se llama El típico cuello que se cae Que se lleva muchísimo, pues es ese Y luego esto queda un poco arrugadito Y después eh, abajo es todo pegado Y eh, tiene eh, un lado más largo que el otro Pero es asimétrico y el otro es como súper cortito, en plan es muy guay, muy guay. Y tiene aquí una cremallera y ¿qué pasa? Que es un top que mmm, tapa un poco lo de delante, en plan no es que te llegue hasta aquí, en plan llega como hasta aquí. Entonces claro, si no tiene algún tipo de sujeción pues se te puede llegar a mmm, ver todo. Así que lo que han hecho es poner estas dos tiras que son como dos tiras súper sutiles que están a la altura del pecho y, y gracias a las cuales pues no se te ve nada y puedes estar tranquila bailando de fiesta. Así que eso no sé. Y además me parece que le dan como un toquecito. Y por último me pedí unas sandalias que llevaba también queriendo tener mucho tiempo porque son las típicas sandalias que en verano no te quitas cuando no tienes que andar mucho, he de recalcar. Y son estas que eh, me flipan. O sea, es que me, me encantan. Me encantan. Me las llevo muchísimo. Además eh, tienen súper buena calidad. En plan, es que me las esperaba, vamos, tres eh, mil veces peor, y es que están genial. En plan, ya sabéis cuáles son: las típicas de tacón cuadrado que también se lleva muchísimo ahora, y tienen por delante estas tiras. La única pega es que no tiene ningún tipo de. o sea, que no te sujeta por el tobillo, entonces, pues que a veces se escapa el pie, pero mmm, ya hallaremos alguna toma de que, de que se queda ahí encostado, porque yo me las voy a poner, estoy 100% segura y eso no sé, que de verdad que son súper cómodas en realidad, ¿eh? lo que pasa es que es eso, o sea, que este estilo de sandalias, pues es lo que tiene pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y creo que he hablado muy rápido, pero es porque estoy como acelerada, en plan tenía como muchas ganas de grabar y además también eh, tengo ganas de salir a la calle entonces es como que estoy contenta y cuando estoy contenta, pues hablo mucho y hablo muy rápido entonces, pues espero que se haya entendido todo, también espero no tener los dientes manchados de pintalabios y, y eso, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y que y también las cosas que, que he elegido para el haul, eh, no sé, que intento coger cosas pues que, que sean de mi estilo, pero también como enseñaros cosas nuevas y resagarme un poco porque, no sé, es como la gracia de YouTube, ¿no? Si no, pues me tiene mucha gracia. Dejadme un por comentarios si os gustan este tipo de vídeos en un hauls y tal. A mí la verdad que me encantan porque soy una fan de la ropa y de la moda. Así que eso, que muchas veces y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea pronto, que tengo ya un par pensados. Así que eso. ¡Avor! ¿Y cómo quedan, vale?